Denuncie. Señor gobernador, eh, San Francisco de Macorís la región está siendo azotada últimamente por una serie de apagones, específicamente en horas de la noche, cuando la gente lo necesita más. Eh, ¿A qué se debe esto? ¿Le han informado usted? Mira, y, y yo pienso que debimos haber comenzado el programa o mi intervención, diría yo, por lo que está pasando en San Francisco de Macorís, que estamos en duelo y cosas, y, y nosotros estamos muy, muy sensibles sobre lo que está pasando tanta familia destrozada. Y yo pienso que por ahí que... Ahí, yo, coge yo, ahí, coge <risa> ahí. No, no, pero con relación, porque el pueblo quiere saber, es, el gobernador, el, el, el, el, el, el pueblo eh, quisiera saber yo por también, qué tantos yo, apagones. Yo también estoy sufriendo los apagones. Eh. Pero usted no, no tiene se la, la información, gobernador. No. Usted Una no cosa. sabe lo que está pasando yo, en relación a... Yo le voy a pedir al gobernador que me permita a mí hacerle la pregunta respecto a lo sucedido. Este fin de semana, pero que me dé una luz de qué ha pasado con estos apagones. Con el, una luz sobre la luz. Porque eh, ciertamente hay un, una, un sentir, todos nosotros tuvimos en algún momento inversor. Y gracias a la sostenibilidad del sistema eléctrico en la República Dominicana, prácticamente estamos sin inversores la mayoría. Y eso hablaba muy bien de las ejecuciones del Un pero paréntesis sí. ahí. Eh, no en la República Dominicana, en algunos sectores. Es verdad, 24 no sé horas. Tiene... Si fuera en República Dominicana es verdad, estuviéramos es en la gloria pero, gobernador Mira, Carolina, gracias porque me, sent, me, me fui solita. Sí, sí. Ilumínenos, <risa> gobernador, con el tema de la luz. Bueno, yo, yo <risa> No quisiera... sabe nada. No, yo lo que sé, que en mi casa la semana <risa> no, pero... pasada... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? <risa> de Ese... su compañero defendiendo no, claro. Manuel Trinidad, aquí que le preparamos un paredón sí, al sí, señor no, Gobernador. Pero el señor Gobernador, no, que nos vamos muscular. a invitar ahora. No, eh, pero Sócrates no, lo está estudiando, no, le va a mandar un, lo, un mensaje. Lo que no, me no me le quiere comentar, que yo también soy víctima de los apagones. Yeah. La semana pasada a mí se me dañaron dos televisores en mi casa. Mira, es un apagón. Y realmente, eh, para esta fecha, siempre, siempre, siempre. Esos son apagones cíclicos, que cuando se avacinan algunos procesos, siempre aparecen los apagones. Eh, pienso, tengo la información de que están entrando algunas eh, alguna sesiones de, de Punta Catalina y que eso podría ayudar a comenzar a reducir ya los apagones que, que están afectando al país. O sea, tendremos esperanza de que el asunto mejore en los claro que próximos sí, días. Claro que sí. Bueno, gracias a Juan Antigua, su presencia, su participación acá, el hecho de someterse al El primero, el eh, primero de la nueva remodelación. Exactamente, el primero.